Recibo a Miren Gorrochategui, candidata a Lenda Cari, eh, el Carrequín Podemos. Gabón Miren, Gabo, y bienvenida. ¿Cómo estás? Es que Un placer es tenerte, rica, con, con, tenerte con nosotros aquí. ¿Cómo Pum. has sobrevivido sin venir a visitarnos antes? Es que no lo entiendo. Pues yo estaba esperando a que me llamara ¿Verdad? Y totalmente, sí. porque yo, como dicen mis hijos, yo no me inmiscuyo en, en, en ningún show de nadie. Ah, Así me parece, no me llaman. Me parece muy bien, claro que es artista. <risa> claro. Y eso pues se, es nota, se nota. <risa> y eso se nota. Bienvenida. Bueno, ¿cómo estás? Primero, Bien, ¿cómo bien. estás llevando la campaña? Bien, la verdad bien. es que eh, con, con ánimo, con ganas, con mucha ilusión, sí, sí, también cansada, es verdad, porque vamos a negar lo evidente, porque, sobre todo porque ha sido una pre-campaña muy larga, mm. muy larga, y porque está siendo una campaña muy rara, muy atípica, pero bueno, quitando eso, que es la parte que pesa, con mucha, con mucha ilusión, porque yo la, la energía que recibo es positiva. Fíjate que has dicho palabras que me parecen fundamentales en algo tan intenso como es una campaña electoral, No, ilusión, buena mm. energía, ganas. ¿no? Eso, sí. eh, ¿Por qué le dices que te parece que es rara la campaña? ¿Que está siendo rara? Pues mira, uno de, de los puntos de rareza, si es un raro uno completamente, es que bueno, una campaña electoral es un acto de comunicación. Un acto de comunicación sin gente delante, claro. pues imagínate, claro. un acto de comunicación con gente con la cara, media cara tapada, la, pues sí. a la que no puedes apreciar los, las reacciones ¿no? que va teniendo a tus palabras, pues ese acto de comunicación se queda cortado y se queda limitado. Así que yo creo... Y mira y, y algo nos hemos ido acostumbrado, ¿eh? a, a lo largo del confinamiento, pero todas las ruedas de prensa, todos los, los actos que hacíamos eran eh, en mi cocina, bueno, cada uno en su cocina, supongo, con mi móvil y, y hablando a, a, al visor de la cámara, era una sensación rarísima, muy rara. Eh, ¿Qué has aprendido tú, tanto políticamente... Como personalmente en este confinamiento, eh, pasado el tiempo, cuando uno hace algún balance personal, eh, políticamente viendo un poco también todo lo que hemos visto al resto de partidos también, Congreso incluido, ¿eh? Y luego sí. personalmente, como miren? Ya, mira, pues personalmente me ha sorprendido que es... A ver, fácil entre comillas, ¿eh? porque es verdad que no es fácil estar confinado dos meses, pero yo pensaba que iba a ser peor. Uh -huh. De hecho, yo creo que nos ha pasado a todos. Si nos llegan a decir la primera semana que íbamos a estar dos meses... No, nos lo no lo hubiéramos Dios, ¡Qué horror! ¡Cuánto tiempo! Efectivamente, y sin embargo, pues bueno, ha ido pasando el tiempo y yo pensaba que iba a costar mucho también a mis hijos, por ejemplo, que son muy activos también, les gusta hacer muchas cosas, y, y yo también, yo soy muy activa. Soy bastante energética y me gusta andar, y me gusta relacionarme con la gente, uh -huh. me gusta estar en la calle. Y, y pensar que, que iba a estar dos meses en casa bastante relajada, pues no lo hubiera creído. Así que yo he aprendido de mí misma eso, que se puede estar en casa qué no pasa ¿Qué edad tienen tus hijos? 17 y 15. Bueno, dos adolescentes que imagínate. Claro, tenerlos en casa a esa edad es también un... Y bastante bien. No sí. me quejo, de verdad. Sí. sí. Yo pensaba... Por eso te estoy diciendo yo, si me llegan a preguntar, ¿qué cree, ¿cómo crees que vivirías? No lo hubiera pensado. Bastante bien. Y luego otra de las cosas que me he dado cuenta, que me decían otro aprendizaje también... Eh, bueno, es, no es que sea un aprendizaje, porque es algo que ya intuyes y que, de hecho, lo, lo compruebas. La, la casa que tengas. Sí. La casa que tengas, las condiciones de sí. vida que tengas. Sí. O sea, la casa y la compañía que tengas. Claro, yo, bueno, pues no tengo jardín, pero tengo un balcón. Un balcón al que le da el sol. Entonces, en mi casa hay luz y en mi casa hay espacio. Y en mi casa hay armonía, digamos. Hay un trato normal entre personas. Y en esas circunstancias, y con la nevera llena... Pues, ¿Qué quieres que te diga? Que, que te escuchaba y estaba pensando una cosa que pensé, igual que tú, que a veces nos tienen que pasar cosas en la vida para darnos cuenta de lo que tenemos y de lo que tenemos en casa. Eso es... <risa> Nunca mejor dicho. Pero eso es... Mis hijos también me lo decían, Juan, a menos mal que tenemos esta casa, Juan, menos mal que... Y <risa> es verdad, así es. Y políticamente, ¿cómo has visto algo que en principio ha sido, claro, inesperado, sorprendente, convulso para todos? Y casi te diría que de un día para otro, ¿no? Efectivamente, o sea, nadie estaba preparado. Pero, siendo verdad que nadie está preparado, luego al final eh, el, el talante de cada uno también se ve en, en las reacciones, y en la forma de gestionar, aunque sea lo inesperado. Uh -huh. eh, que se cometen fallos cuando tienes que gestionar algo que no comprendes, es lógico. Lo importante, lo importante es más allá de que se vayas, pues, porque quien actúa, comete o bueno, tiene el riesgo de cometer errores lo importante es saber de quién, de parte de quién estás y, y eso es lo que yo creo que se, se ve en la gestión de la pandemia en unos y otros lugares de parte de quién estás, cuáles son los intereses que más te interesan. Y en esta pandemia hemos visto cosas, pues pues bueno, cosas que no nos han gustado probablemente. Eh, por una parte, la, la falta de liderazgo y el, el dejar en manos de, del personal sanitario la gestión prácticamente del día a día de la pandemia. Y luego hay cosas que han llamado muchísimo la atención, como por ejemplo, que el comité de expertos en pandemias haya, se haya separado. Del, del protagonismo de la gestión de la crisis y que la consejera haya elegido un equipo político para dirigir las decisiones en torno a la gestión de la crisis con lo cual ha habido cosas muy mejorables eh, Fíjate, miren que no sé si con el paso del tiempo eh, ves de otra manera, porque yo recuerdo cuando llegaste a, a, sí. a, a la dirección de, de Podemos que fue sí. todo muy convulso, ¿no? Sí. Muchos titulares, sí. una que se enfada, otro que dimite, otro que se va, ¿no? Y eso al, al principio es como, sí. bueno, como todo en la vida, ¿no? Quizá con el paso del tiempo ya lo has visto de otra manera y todo se digiere de otra forma, porque seguramente la normalidad, <ríe> como ahora se dice tanto sí. esto, también llega a pesar de, de los tsunamis iniciales. ¿Cómo lo ves? Eh, con la referencia del tiempo ¿Y cómo te sientes ahora? Ya completamente integrada y ya como candidata en todos los sentidos Efectivamente integrada y además hace poco hemos tenido ya el proceso de primarias uh -huh. Para la organización del partido para, para elegir los órganos de dirección del partido Con lo cual ahora también más, más tranquila Porque es verdad que ha habido un periodo en el que he estado al frente de todo Yo no sola, nunca está sola esto no es un proyecto de una persona sí. ni muchísimo menos. Hay, hay, aquí hay muchísima gente trabajando, que viene trabajando desde hace mucho tiempo, que se ha mantenido y que va a seguir trabajando. Pero no es exactamente sola, pero sí en cuanto a, a referencia sí. eh, pública. Eh, una sensación extraña esa sensación esa, es ¿no? extraña, sí. es como decir Jolín, qué responsabilidad soy sí. la cara visible, soy la única cara visible en estos momentos de todo este chiringuito que tengo aquí detrás que, que es muy potente y que es muy importante entonces ahora ya por fin con, con el órgano ejecutivo ya elegido con las áreas de, ya repartidas y bien asignadas pues ya me siento mucho más tranquila la responsabilidad también frente a, a, a los medios y frente a la, al exterior ya está más repartido y me siento mucho más acompañada Fíjate o sea, que... aunque lo haya estado siempre de hecho, sí. pero también en forma bueno, somos personas, ¿no? Y al sí. final, en el puesto más importante del mundo necesitamos a alguien siempre y que crea que es capaz solo, solo de hacer algo en ese sentido. O... Y la política es un buen ejemplo de eso, ¿no? Absolutamente. Eh, eh, vemos todos los días gente muy importante que de repente deja de estar o desaparece o ya no se cuenta con su confianza, ¿no? Y es bueno ser consciente de que los trabajos con el público... ...tienen siempre esa fecha de caducidad, ¿no? Totalmente. Sí. Por una parte, lo que tú decías... ...nadie es imprescindible claro. aquí. Nadie. Eh, y, y por otra parte, también, eh, nadie tiene la capacidad... ...de gestionar todo lo que se debe gestionar... ...de manera individual. Siempre hay una labor de equipo. Siempre. El otro día eh, leí una encuesta sobre lo que a la gente... ...en Bilbao y en Vizcaya le interesa más... ...y el orden era salud, paro y seguridad eh, ciudadana, ¿no? Muy lo de la salud... A ver, que es evidente por lo que estamos sí. viviendo. Y además yo sé que la sanidad te preocupa mucho, eh, que es uno de los... En este momento no podemos negarlo. Mm. Eh, hemos salido de un confinamiento, pero no hemos terminado todavía con esta pandemia. Y ahí están los brotes, las noticias, la información. Cerrar los ojos a una realidad no puede ser. ¿no? Mm. Eh, leí en su momento, bueno, lo, lo he leído hace poco, que habías eh, propuesto crear 4.000 puestos en, en mm -hmm. ¿no? y que te importa mucho la, la calidad de la sanidad y reformarla de una forma eh, que quiero que me expliques ¿Cuál sí. es tu proyecto sanitario en este momento? Bueno, yo creo que apostar por los servicios públicos es un valor que además, bueno, yo asigno, asignamos en general, en teoría política general a, a, a la izquierda, al espectro político de la izquierda, uh -huh. porque los servicios públicos son los que, nos, los que nos igualan a los ciudadanos hay ciudadanos que tienen la suerte de ser ricos otros que son pobres, unos servicios públicos de calidad, educación, sanidad, son los que te permiten Hacer esa labor de cohesión social y de igualación entre, entre ciudadanos de distinto origen social, económico, étnico o lo que sea. Por lo tanto, apostar por, esa, por los servicios públicos de calidad, gratuitos, públicos, es es un valor que desde una posición política de izquierdas, digamos, es uno de nuestros máximos estandartes. Por lo tanto, eh, de, desde esa perspectiva, pues lo que decimos es, a tal como recomienda la ONU, además, un 7% mínimo del PIB. ...de esta región debería ir asignado y debería reservarse en los presupuestos a gasto sanitario. Y es lo que nos permite tener, primero, un servicio público de calidad... ...que como ciudadanía nos gusta disfrutar y además es un medio de, de igualación, de equiparación... ...de condiciones materiales de vida para, para la totalidad de la ciudadanía. Fíjate, miren que seguramente todos tenemos en nuestro entorno gente que ha sufrido consecuencias de esta, de esta, de esta crisis, ¿no? Eh, ...y las económicas, evidentemente, ¿no? Sí. Eh, negocios, familias, empresas, autónomos... Eh, ...sectores diversos, eh, mm. la cultura, la música... Sí. Eh, la, muchas personas, mm. muchas personas. Por eso yo, estas, en esta campaña, tengo la sensación de que la gente... ...hay que contarle eh, la verdad de lo que de verdad se puede hacer... Eh, ...qué expectativas hay cuando empecemos ya un poco a, a respirar, mm. ¿no? Y, ¿De qué forma consideráis? consideras tú en este caso que se le puede decir a la gente, mire, varitas mágicas no tenemos, mm. pero vamos a buscar... Esta es nuestra fórmula para que la economía, para que la situación en, en, en usted que nos está viendo, en su familia, mejore y tenga usted al menos una expectativa de futuro. La verdad hay que contarla siempre, yo creo, en cualquier circunstancia y efectivamente, como y ahora, pues también. Eh, ¿Cómo hacer...? Yo creo que si esta pandemia nos ha demostrado algo es que cuando se le deja al mercado funcionar de una manera libre y autónoma, las cosas no funcionan. Porque las lógicas de mercado son las que son, son las de obtener el máximo beneficio en un mínimo tiempo posible, al margen de las consecuencias sociales que pueda tener entre los más perjudicados. ¿Y qué pasa? Que eso a largo plazo, bueno, a medio y incluso a corto plazo, no es bueno para... Para la mayoría social, puede ser bueno para unos poquitos, pero desde luego no para la mayoría social. Uh -huh. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tomar las riendas del, del mercado, es, es, el, el, el Estado, en este caso, la comunidad autónoma, el gobierno tiene que convertirse en un agente redistributivo, de, redistribuidor de la riqueza y un agente económico de primer orden. ¿Y cómo se hace eso? Pues gasto social. No hay más que gasto social, por una parte, para ofrecer esos servicios públicos, que la ciudadanía necesita y también para reactivar la economía que por sí sola, si le dejamos al mercado solito, tampoco va a poder. Así que es el momento de la, de la, de la, en el que necesitamos la máxima intervención de los poderes públicos. ¿Es posible eso en este momento? Eh, ¿Se puede hacer y cuál es el camino? Claro, claro que se puede hacer porque el, el, las, las herramientas que tiene el poder público para, para intervenir eh, son básicamente dos en, este, en, en el ámbito de la economía una es el régimen fiscal y la otra es, es el endeudamiento entonces el régimen fiscal hay que tocarlo a la fuerza lo hemos tenido ahí agonizando, esa, esa progresividad fiscal que, de, que requiere la Constitución ha ido siendo cada vez más regresiva, cada vez las rentas del capital aportando menos al gasto público, permitiendo así además que, ¿no? o, o favoreciendo también que el sector privado entre en, en la gestión de los servicios públicos, eh, devaluando también las condiciones laborales de, de, la, de la gente que trabaja, de los autónomos también. Entonces, eh, pues es el momento de revertir todo esto y luego con un sistema fiscal progresivo en el que las rentas de capital paguen lo que les corresponde, en el que los que más tienen más pagan, se solidaricen con el resto de la ciudadanía, sean conscientes y agradezcan a la sociedad que les permite disponer de una estructura económica y social que les permite ser ricos, porque nadie se hace rico en una isla desierta. Sí. ¿Sí? Entonces es la hora del reconocimiento y del pago de, de ese reconocimiento, y, pero como también es verdad que las reformas fiscales tardan en, en llegar, las consecuencias, pues la otra manera es el endeudamiento. Cuando todos los elementos del PIB van cayendo, solamente nos queda uno para mantener, que es el gasto público. ¿Y cómo? Pues a través del endeudamiento. Entonces, nosotros lo que sugerimos, nuestros economistas han hecho un estudio de las necesidades, teniendo en cuenta los datos de desempleo, de cierre de empresas, de toda esta masa social que ha quedado sin ingresos y que debemos de atender, a la que tenemos que ofrecer una, una salida laboral también, eh, pues nuestros economistas han hecho un cálculo de 4.000 millones de... ...de deuda serían eh, suficientes, digamos, para abordar toda esta, esta debacle que tenemos económica. Eh, seguramente, eh, cuando esta campaña vaya continuando y vaya siguiendo, eh, lo importante, yo siempre lo he dicho, es que la gente vaya a votar. no, Hay que invitar a la gente a que vaya a votar, independientemente de que ahora, pues quizá haya menos ganas porque fíjate, porque... ...por estas razones, ¿no? Pero hay que decir sí. a la gente que tiene que ir a votar, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que va a ir la gente a votar en este momento? Porque, claro, nunca hemos vivido una situación como esta. Esto es nuevo para casi todo y en todos los sentidos. Y es entendible. Mira, mm, que sí. haya mucha gente que quizá esté decepcionada, que no le apetezca, que vea que total... ...que sea verano, que sea un domingo, sí, que sea todo, todo, todo, todo fluye. Todo suma, todo no. Mm. ¿Cómo crees que va a ir la gente a votar en esta campaña? Que son, como tú y bien has dicho, unas elecciones... Eh, raras y, sí. y, y no parecidas a otras por sí, así decirlo sí. ¿no? pues yo creo, uno de los lemas de otras eh, campañas que hemos tenido en, en, en Podemos era si tú no haces política, la hacen por ti y yo creo que eso es el, una máxima que hay que tener presente siempre si tú no participas en política la van a hacer por ti si tú no decides quién va a gobernar pues van a decidir otros por ti y y yo creo que, que es demasiado importante como para dejar que los demás decidan por nosotros. Oye, pero eso me lo voy a quedar para la vida. ¿A que sí? En general, para en la vida. General. No Ay, solamente en la política. No, no, no. En si tu vida, ¿no? Para... ¿no? Efectivamente. Claro. Si tú no haces en tu vida lo que... lo harán otros. Y sí, parecido es como... Mi madre me suele decir, miren hija, si tú no te cuidas, ¿quién te ¿Quién va, te va cuidar? a cuidar? Pues es lo mismo. Si tú no te quieres... Si tú no te quieres... Venga, si te esto da... que se... ¿Y te has dado cuenta que cada vez es más importante esto? Total. No. Eh, si tú no eres si tú no tienes, no te lo van a generar los demás ¿no? y mm. lo que te generen otros no, no será lo que tú... ¿no? Y al final, ese eso está muy bien, pero me sí. lo voy a quedar para eh, un lema de vida Claro que eh, sí Miren, claro no, que al sí. final, ¿no? Sí. Y si, somos capaces, yo creo, ¿no? Hombre, Bueno, pues claro. lo decís, podemos gobernar Podemos, ese es podemos, nuestro lema, ¿no? podemos ¿Cómo que no se puede? Nosotros somos el partido del sí se puede Y en estos momentos, el sí se puede se materializa en el podemos gobernar Sigues con la idea, eh, claro, porque eh, como estas elecciones estaban convocadas en abril primeramente, sí. en aquel abril eh, dijisteis... ...el día después de elecciones llamaré a Idoia Mendía y a Madalena Iriarte... ...para este gobierno progresista que quiero... ...¿sigues con esa misma idea? Claro que sí, sí, sí, sí, sí absolutamente... Y, ...y además reforzada, porque yo creo que esta perspectiva de, de la necesidad de un gobierno de izquierdas... ...es anterior a la pandemia y se refuerza con la pandemia... ...yo creo que si algo, hemos, algo nos ha enseñado como sociedad en general... ...es la importancia de, de los servicios públicos, por ejemplo... Uh -huh. ...la importancia de, de la solidaridad, de las redes de solidaridad... ...la, la, la conciencia, la toma de conciencia de que somos interdependientes... ...que somos ecodependientes, que no podemos abandonar al, al, al planeta a su suerte... ...porque nuestra vida depende absolutamente también de la vida del planeta... ...yo creo que todas las, eh, todos estos valores que son propios de, de la izquierda política... ...y que nos venimos defendiendo, yo creo que se han generalizado como de sentido común... ...lo eran, pero yo creo que ahora se han naturalizado como tales... Fíjate que eh, el hecho de que tengas hijos adolescentes y que des clase, que hayas dado clase durante sí. muchos años, ¿no? Eso. Seguro que en este momento te da una referencia importante De lo que los jóvenes Buscan, quieren, como son Yo me resisto muchísimo a esa imagen De los jóvenes en el botellón Eso no es la juventud No, eh, es, verdad. Ni muchísimo no menos. es verdad Hay quien lo hace, pues claro que hay quien lo hace Pero también lo hacen gente más mayor Que también lo he visto yo y hay claro. muchos... ¿No? a, no. eh, a ver, está claro eh, ¿Cuál es tu percepción en este momento De esos jóvenes eh, Que estamos los dos de acuerdo Se han mm. portado creo que estupendamente en el confinamiento sí. Han dado una lección porque, oye con cierta edad, estar en tu casa metido todo el día, depende de lo que tengas sí, en casa, no te sí. apetece. Ahora mismo, claro, ofrecerles un futuro, un proyecto de vida, una independencia económica, no es sencillo. Y, y están viendo lo que están viendo, claro. Claro, no es sencillo, pero no es sencillo porque estamos, eh, parece como que nos hemos acostumbrado y nos han dicho que es natural y, que, eh, y, que, y que, no existe, que no hay remedio, que las cosas son así, que es el signo de los tiempos. No es verdad. Todos son decisiones políticas. Mejor dicho, todos son consecuencias de decisiones políticas. Y es, Eso es consecuencia ¿sí? de la globalización, pero de una globalización di dirigida en clave neoliberal. Una, la globalización puede dirigirse con otros parámetros también de solidaridad y de y de, de otra de otra manera. Y, y, lo, y con los jóvenes pues, pues pasa lo mismo. Y es verdad que la juventud hoy en día, cuando se dice, es que la juventud pasa de todo, es que no le interesa. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Lo que pasa es que la juventud tiene dos posibilidades. Una es amargarse y morirse de la pena, dándose pena a sí mismo todo el día. Y otra cosa es salir adelante, claro. actuar como si esto fuera... Pues bueno, no es resignarse exactamente, es aceptar la realidad, pero la, la juventud también es muy crítica y está dispuesta, desde luego, sabe lo que, lo que se le ofrece y sabe lo que quiere. Entonces lo que pasa es que la juventud ahora mismo no se le ha ofrecido, eh, no, te, no tiene vías de, de, de, de hacer un proyecto de vida autónomo y propio como lo tuvimos nosotros en nuestro tiempo. Con lo cual esa desafección también de la juventud con respecto a la política es natural. Si, ¿Qué les ha ofrecido la política y el mercado hasta ahora? No les está ofreciendo una salida digna, un proyecto de vida autónomo, con lo cual si buscan la vida eh, por otros por otras líneas, pero claro que, que si, si ellos son capaces de ver que hay proyectos políticos distintos y que algunos proyectos políticos les abandonan a su suerte y otros proyectos políticos están interesados en construir unas condiciones de, de vida dignas y de desarrollo de vida autónoma, son conscientes seguro. Fíjate que no deja de ser curioso, si yo fuera político, si tuviera un partido político, me preocuparía muchísimo de, de mis jóvenes, claro. porque son quienes van a, a, a generar, a sembrar, eh, los que van a crear, los que están ahí, los que necesitan, los que van a apoyar con su fuerza, con su energía, con sus ideas. Y es verdad que los jóvenes en general sí muestran cierto desapego a, a, a la política. ¿no? Cuando tú les preguntas... Bueno, claro. Uh -huh. a ver, yo también entiendo bien lo que ven por la tele muchas veces, pegándose unos con otros y discutiéndose en, en, en, en verdaderos lodazales. Sí, no se sucede, ¿verdad? Claro, no es nada yo Entiendo que un chaval joven no. diga, esto a mí no me interesa. Y dos, y fundamental, claro, hay partidos políticos que no les ofrecen absolutamente ninguna alternativa porque prefieren pegarse entre ellos o buscar el poder antes que generar determinadas eh, ideas para una juventud que, sigo insistiendo, miren, eh, yo sí creo. ...que tiene mucho que ofrecer en este momento eh, mm. a los políticos a vosotros, sí, sí, a, sí. a aquellos a, to sí. a todos en general sí, ¿no? sí. sí lo, y lo que tú dices yo y sobre todo lo segundo que dices yo creo eh, es un poquito también este, eh, en los, los barrios por ejemplo, en las ciudades, los barrios pobres, el índice de abstención es mucho más elevado, claro. ¿por qué? porque no se sienten representados, claro. entonces tú ¿para qué vas a participar? ¿para qué te vas a emocionar? ¿para qué te vas a preocupar de algo en lo que no ves que, que se te atiende que se atiende a tus intereses? Eh, Dejas de, de creer en la capacidad de transformación de la realidad de parte de esos actores que no te hacen caso. Entonces, Igual que pasa en barrios pobres, pues pasa con segmentos de la población que por edad se ven abandonados. ¿Cómo vas a participar? Porque participar requiere también un, ilusionarte. Eh, es como cuando juegas a la lotería, ¿no? Si no tienes ilusión porque te toque, pues no juegas. Entonces, si tú pierdes la ilusión por, por un, una posibilidad de transformación y de mejora de tus condiciones de vida, ¿para qué vas a participar? ¿Para frustrarte? ¿Para llevarte un disgusto? Eso es lo que, lo que hay que cambiar. Ayer estuve hoy en día, aquí mm. en el programa, y eh, entre todo lo que me dijo, una cosa me quedó clara con respecto a ti. Mm. Eh, la relación entre Podemos y Partido Socialista en Madrid no es la misma que la que hay aquí. El gobierno de allí es el de allí y el de aquí, el futuro que venga aquí, es el que tendrá que venir aquí. Mm -hmm. Pero tenéis que moveros inevitablemente, muchas veces, en muchos terrenos distintos. ¿no? Mm -hmm. eh, evidentemente podemos estar en el gobierno en este momento en Madrid y ahí, sí. ahí también hay mucho que decir, que digan ellos y que digáis vosotros. ¿no? Mm -hmm. Y luego tenéis que gestionar aquí... Lo que de verdad es eh, lo tuyo, ¿no? Sí, sí. <risa> esto que estoy diciendo, ¿no? a mí, cuéntame háblame de lo mío, ¿no? Sí. ¿Cómo llevas tú esto de, porque claro, nosotros hacemos muchas tertulias, muchas veces, depende de lo que pase, como Podemos allí, aquí también les afecta, claro. y viceversa, ¿no? Eh, pero sí es verdad que en ocasiones, no siempre, lo que pasa allí tiene que ver con lo que aquí eh, ocurre o con la sensación que tienes aquí. ¿Cómo llevas tú esa dicotomía? Muchas veces, porque al final. Tú eres candidata al Endacari del Carrequín Podemos, pero perteneces a un sector que tiene mucho que ver con, con aquellos o qué. Claro, totalmente, pero fíjate, ¿cómo nos acostumbrábamos que rápidamente asumimos también algunos cambios que nos parecen imposibles? Y yo siempre intento recordar, os acordáis cuando te acordáis cuando, cuando Pedro Sánchez decía que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias sí, sí. en la Moncloa. ¿Alguien más firme que Pedro Sánchez se ha visto diciendo que no y que no y que no? Que me imagino que habrá dormido desde entonces. Digo yo que sí, digo yo que sí, por lo menos no se le nota lo contrario. Bueno, ha habido días que un poco de mala cara así que sí que le hemos visto sí, con la que tenía encima. Sí, ¿eh? pero vamos, que yo creo que duerme y además yo creo que duerme bien y que se ha dado cuenta además que tiene a uno de sus principales aliados porque está... Claro, nosotros estamos muy interesados en que este gobierno funcione, en que, que pueda hacer cosas, de verdad, que cambien la vida de la gente. Por lo tanto, lo, estamos muy interesados en mantener este gobierno vivo. Y Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que no solo no duerme, sino que tiene un gran aliado para que este gobierno funcione y pueda hacer cosas. De manera que estas cosas que parecen tan raras... De repente pasan y las convertimos en naturales. Y eso puede pasar en Madrid y puede pasar, por supuesto, en Euskadi. Y si no, si no eh, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa si no nos juntamos eh, los partidos que conformamos eh, la, la izquierda vasca? Eh, si pensamos en, en el Partido Socialista de Euskadi, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir apoyando un gobierno? Eh, cuyo programa, en cuyo programa no crees, eh, seguir haciendo de, de muletilla de, de un partido que, que tiene un, un proyecto político que se aleja del tuyo, es conformarse, resignarse a acompañar simplemente y a pasar desapercibido absolutamente en la acción de gobierno. Esa, esa es la, la alternativa, pues yo creo que. Claro, eh, las encuestas, ¿no? Estas uh -huh. encuestas que, bueno, yo no soy uh -huh. especialmente amigo de las encuestas, pero te dan cierta referencia uh -huh. para un titular, que nos viene bien sí. aquí en el pim pam, -pam sí. ¿no? Eh, hablaban de mayoría absoluta si pactan PNV con el Partido Socialista. Ahí uh -huh. estaría un poco la clave, ¿no? ¿Con sí. quién va a pactar? Eh, y doy a Mendía. Efectivamente, yo creo más que esa clave... Clarita... ¿Has hablado con ella? ¿Tienes una relación con ella? Sí, bueno, yo la verdad es que no la conocía, eh. tengo que reconocer que no la conocía, la estoy conociendo estos días, vale. y sí, tengo una relación cordial con ella, pero bueno, también es verdad que todavía no hemos hablado de estas, de estas cuestiones, estamos en plena campaña electoral... No es el momento todavía, No suele ¿no? ser el momento, vale, pero vale. bueno, estamos condenadas a hablar. Con... <risa> eso es Así una pe que... <risa> película de... <risa> de cine en blanco y negro, ¿no? Sí. Condenadas a entenderse, eso, ¿no? Estamos sí. condenadas a entendernos, sí. yo creo, por lo tanto, y bueno, vale. y, y en la distancia, Corta, yo creo que el, que el feeling es, es, es bueno, es positivo. Así que... ¿Qué le vais a ofrecer vosotros a, a ese posible gobierno? ¿Cuál es un poco vuestra opción en ese mm. sentido? Porque tú lo has dicho muy bien: hay dos alternativas. Bueno, a ver, aún la gente tiene que votar sí. y le vamos a vender en la piel antes de cazar el oso. Pero es verdad que las encuestas están ahí. ¿Cuál es mm, la orientación que le queréis dar a ese gobierno progresista, evidentemente? Mm -hmm. ¿Cuál sería? Pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es darnos, sentarnos y darnos cuenta de qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa. Lo que nos separa seguramente se puede dejar en segundo plano y lo que nos une es muchísimo más importante de aquello que nos separa. Y de acuerdo con eso que nos une... Ir a por ello. Ayer hicimos un acto solemne de, de firma de contrato con la, con la sociedad vasca, uh -huh. en la que nos comprometíamos, por ejemplo, en, en varios aspectos, pues a, y yo creo que y es algo que, que pedimos en estos momentos a E.H. Bildu y al Partido Socialista de Euskadi, que firmen también ese contrato con la, con la sociedad vasca, que sería un contrato de acción de gobierno para los primeros 100 días de gobierno. Una que tiene que ver con el eje de la transparencia y es impulsar la creación de, de una fiscalía anticorrupción en Euskadi. Yo creo que es importante que contemos con una fiscalía anticorrupción. Euskadi no es un oasis de, de transparencia y limpieza. Aquí también existe corrupción. Eh, yo creo que también tenemos que, que hablar y tenemos que acordar una reforma fiscal en la que los que más tienen más pagan. Y yo creo que también tenemos que blindar los servicios públicos asignando una dotación presupuestaria suficiente a la educación pública y a la sanidad pública. Recuerdo eh, en una de vuestras declaraciones, no sé si son tuyas concretamente, me lo corriges, mm. Miren, que decías somos la única izquierda sin mochilas, que no tenemos mochilas. ¿Una de esas mochilas puede ser la corrupción? Las mochilas en este país, desde luego la corrupción afecta a, claro, a quienes llevan, pero sobre todo a quienes han gobernado, a quienes han tenido tareas de gestión y a quienes han estado en el poder. Cuando yo hablo de mochilas hablo sobre todo en este caso, las mochilas del PSOE y las mochilas de H. Bildu tienen más que ver con, con el pasado de ETA y con todo lo que se mueve alrededor de esa circunstancia tan dolorosa que fue ETA y que fue... Yo creo que es el factor que ha provocado esta paradoja vasca por la cual, teniendo una mayoría social de izquierdas, siempre ha gobernado a la derecha. Y no se entiende esa paradoja sin ese elemento disruptivo que es, que es ETA. Y las mochilas tienen que ver sobre todo con ese factor. ¿Qué opinión tienes? Eh, fíjate que, es que creo que os lo he dicho a todos los que vienen y los que van a venir. Yo... Eh... ...en un acto de ignorancia y de, y de ser muy iluso... ...pensé, te lo digo en serio, que el debate con ETA... ...estaba terminado, entre comillas... Mm. ...no le podemos pedir a nadie que olvide... ...evidentemente, no. cada uno tiene derecho a tener... Su, ...estaría bueno, su memoria, mm. su recuerdo... ...y quienes tienen víctimas en sus casas... ...no te quiero ni contar... La ...verdad, sí es, justicia y reparación, es... ...absolutamente, sí. pero sí es verdad... ...que cuando a la gente le preguntas... Eh, ...la gente por la calle no va con miedo... ...porque lo que ETA puede hacer mm. es evidente, ETA no mm. existe... Mm. ...y sin embargo ahí está, en los debates... Y habitualmente aparece y, y reaparece y en épocas electorales siempre hay quien eh, se encarga o quien no se encarga, no lo sé, de reavivar el debate. Ahora estamos de nuevo, eh, hemos hablado de los ataques a sedes ya a de determinados domicilios sí. el debate de que si EH Bildu condena o no condena, sí. que los onguise torres, determinadas instituciones que dicen que no están en... Estuvo aquí Carlos Tirugáiz, que fue durísimo, durísimo, mm -hmm. durísimo, durísimo, durísimo con EH con Bildu. ¿Qué mm. postura tenéis vosotras? Y sobre todo, ¿cuál crees tú que es la realidad de una sociedad mm. que por supuesto sabe muy bien? Yo estaba aquí sentado cuando sí. Eta mataba, miren, sí. pero yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir hacia adelante. Hace 10 años que Eta no mata, afortunadamente, disfrutemos quien, y miremos... A, quien a... sufra y haya sufrido esa violencia... Toda nuestra empatía, por supuesto. Mm. Pero en este momento, ¿cuál es el debate? ¿Dónde está? ¿En qué consiste? ¿Y a quién le interesa? Eso es, el, es lo que tú dices. Yo creo que la sociedad sí que ha integrado con naturalidad y, y con mucho alivio, además, y con mucha alegría, que ETA no existe. De hecho, fíjate, Podemos no, existir, no existiría en Euskadi, no con la fuerza que existe, y no hubiera ganado dos elecciones generales si, no, si ETA existiera. Porque yo creo que era, ese era un factor que condicionaba absolutamente todo el juego político. Uh -huh. y, y en la desaparición de ETA ha propiciado, entre otras cosas, que una fuerza política como Podemos, Euskadi pueda, tener, como Podemos pueda tener arraigo en Euskadi. ¿Por qué? Pues porque es, es, el, es la fuerza política que representa la izquierda, digamos, de los valores políticos de izquierda con un respeto por la cuestión identitaria vasca y por, y por el derecho a decidir. Entonces, el poder aunar sin dramatismo y sin tragedia estas dos vertientes yo creo que es lo que... ...conforma el espacio político que tenemos aquí en Euskadi. Y yo creo que la, que la sociedad, lo que te decía, pues está muy aliviada de que ya no exista... ...de que pueda plantear un proyecto político al margen de todo esto... ...y que efectivamente se produce una instrumentalización de todo este dolor y todo este pasado... ...pues con, con fines electoralistas, partidistas. Y eso, eso yo creo que es imperdonable. Es imperdonable. Eh, por lo tanto, yo creo que, como tú dices, desde luego, verdad, justicia y reparación. Eso no nos lo puede quitar nadie y eso por eso hay que apostar siempre. Pero hay que mirar, hay que mirar a futuro y hay que trabajar para que la normalización sea plena y, y, y va a ser un proceso que ya ha empezado. ...y que se va desarrollando poco a poco en el ámbito municipal. Se han hecho pasos muy importantes, Rentería es un ejemplo, yo creo, paradigmático... ...de, de cómo se puede trabajar la normalización en, ¿no? a nivel social. Y, y bueno, tendiendo a eso, hay que, la crispación y el recuerdo permanente de lo que fue... Eh, ...la exacerbación de, de los dolores desde luego no contribuyen a, ni a la pacificación ni a la normalización social. Por lo tanto, yo creo que todo este trabajo de normalización y pacificación hay que hacerlo de una manera relajada, sosegada y al margen de la arena política. Porque, entre otras cosas, además, con esto lo que se hace es evitar hablar de lo verdaderamente importante, que es de empleo, de sanidad de educación, ¿Qué es lo de lo, fiscalidad lo, lo, lo la gente nos demanda en, en, en, en que por efectivamente ¿no? cuando la gente, lo que es, ¿qué le preocupa a la ah, gente claro, claro, claro. la salud, el empleo. Y entonces, quienes estamos trabajando en política, lo que tenemos que ser es capaces es de dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y no de enredarnos entre nosotros y conseguir cuatro votos más, eh, pues aprovechando que. Los, eh, las pulsiones eh, pues afloran fácilmente si tú recuerdas y evocas determinados acontecimientos. Esa eterna, porque es eterna, apreciación que algunos partidos recriminan a Bildude, no condenar la violencia beta, ¿vosotros la compartís? Pues... Eh... La cuestión de la condena, que es una cuestión terminológica, no es exclusivamente terminológica, porque tras esa terminología hay una referencia a un contexto histórico político determinado, lo cual no es tampoco simplemente una cuestión de terminología. Pero, entonces, pero, pero esa cuestión digamos que se manifiesta terminológicamente, yo creo que es un, un problema, digamos un asunto interno de H. Bildu que tiene que ir resolviendo con el tiempo. Pero si nos fijamos en el contenido, en el significado de las palabras, aunque no utilicen la palabra condena, sí que han expresado su rechazo más absoluto, por ejemplo, a las últimas pintadas, y en especial a las pintadas que he hoy ya día en su casa. En casa. Eh, por lo tanto, yo puedo pensar, no comprendo... Me cuesta comprender que E.H. E. Bildu todavía, todavía, en su ámbito interno, tenga esa dificultad en dar el paso y utilizar ese término. ¿vale? A mí me genera pues eso, y cierta incomprensión, pero en, en términos políticos, yo creo que el rechazo que han expresado es absolutamente suficiente, porque es, efectivamente es un rechazo absoluto al, al uso de la violencia con fines políticos. Fíjate que siempre recuerdo una frase que me dijo una, una, una actriz muy importante, ¿Mm? eh, sin hablar de esto, pero no sé por qué lo relacioné, miren, eh, que dijo, mira, eh, no me digas eh, cómo me quieres, quiéreme. ¿No? Eso es, mira, qué bonito. Y me pareció qué que, que muchas veces Ay, ¿no? sí. nos empeñamos en poner sí. etiquetas o definiciones que no hay por qué compartir todo el mundo. Pero sí. si tú a mí me demuestras lo que de verdad sientes y, y, y lo que de verdad quieres, es. a lo mejor la palabra o el término... Eh, y claro, ya cuando pasan los años y te sigues enroscando en determinadas eh, definiciones, no se avanza, ¿no? Y yo quiero avanzar. Necesitamos avanzar. Esta pandemia ha sido un ejemplo evidente de que necesitamos dedicarnos a lo importante, ¿no? A lo importante, ¿no? Eso es. Eh, la vivienda, que es un tema... Eh, bueno, a ver, es que claro, estamos viviendo momentos complicados y más que nunca ahora en que ha sido la vivienda nuestro lugar de... Fíjate, eso no. es. Hemos estado en nuestra casa todos, unos de una forma y otros de otra, hay quien no tiene una vivienda digna, hay quien la ocupa, mm. hay quien sufre esa ocupación, porque hay quien la ocupa, eh, viviendas de alquileres, alquileres, todo sí, este sí. que es al final... ...una respuesta para la gente que nos ve y que necesita y tiene derecho a una mm. vivienda digna, ¿no? Sí, claro, no en vano lo que tú decías, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...aúna las dos cosas, alimentación y vivienda. vivienda, es decir, son los bienes básicos, los, los bienes materiales básicos... Sí, ...para sí. que uno pueda desarrollar su vida de manera digna, y, y la vivienda es una de ellas. Lo que pasa que en este país, y me refiero a España y me refiero a Euskadi también... Eh, nunca ha existido una política de vivienda. Una política de vivienda en el sentido de derecho a la vivienda, de, de derecho a tener un techo, de, de, de derecho a tener un objeto que te permite llevar a cabo una vida materialmente digna. En, es, en este país la vivienda ha sido un bien de consumo, un bien de consumo pues, sometido al mercado y a la especulación. Entonces toda la política que se ha hecho en este país en torno a la vivienda ha sido Pensando la vivienda como objeto de consumo y no como, como objeto de procura de derechos. Y, y ese es un cambio de paradigma que tiene que hacerse a la fuerza para que podamos hablar de la vivienda como derecho. Eh, una cosa casi casi que tengo claro: que si no votarías a Podemos, tampoco votarías al PNV, porque no es su partido favorito. De hecho, has, hay varias cosas que nos no gustan. Eh, sí. eh, veis a un orgullo disfrazado de progresista, el sistema clientelar del que habéis sí. también en Euskadi, y luego este vídeo. Que ha sido el vídeo de hija sí. mía, ¿no? Eh, que... ¿A ti te ha gustado? Te voy a decir una cosa, yo siempre soy muy sincera sí. Cuando nos lo pasaron pensamos que era un fake dijimos esto no es real, no es verdad, vamos a enterarnos bien Porque ahora vivimos en la era en la que no sabes si... Es verdad Yo, todo lo que no ves de frente, ya incluso sí. hasta lo que ves de frente Primero lo miras dos veces, sí. por si acaso eh, Y luego, hoy se lo decía un compañero Mira, eh, ¿quién soy yo para decir lo que...? Pero sí es verdad que habéis conseguido una cosa, y es que se hable del tema, y es que se hable del vídeo, y se ponga el vídeo, y, y al final, oye, ¿en qué trabajamos? eso es. El... ¿No? Ese es. Y queremos, y esto es una campaña electoral en la mm. que cada partido utiliza aquellos efectos eh, que considera. Eh, vemos un poquito el vídeo, y me vas contando primero a quién se le ocurre, de quién es idea esto, y... Eh, ¿qué efecto queríais conseguir? Sí, si bueno, efecto... Hay, sí, hay que tener en cuenta que esto es una campaña de redes, ¿eh? que también siempre sí. el lenguaje que, va, que se utiliza en las redes es distinto al lenguaje que se utiliza en otros ámbitos. Entonces el humor es una forma de comunicación absolutamente maravillosa que la verdad es que yo no soy muy muy experta en ello, no soy muy graciosa, pero bueno... bueno hija, lo dices bueno. tú, oye, pero que cada... La... Todo el mundo tiene su gracia. Sí, a eso sí. Todo, sí. todo el mundo la a, a Mis hermanas se ríen ah. conmigo muchísimo. Pues qué más quieres, pues te no, van me... a votar seguro. Sí, y me encanta pues, hacerle reír, además. Pues Vamos a ver un poquito el, el, el, el, el, el vídeo, si te parece. Mensaje que estamos enviando, digamos, en el formato habitual eh, serio sí. eh, de la importancia de, de llegar a un gobierno tripartito eh, en el que estén representadas las tres izquierdas vascas para mm, ofrecer una alternativa al, al poder actual que está representado, bueno, que, que defiende los intereses de Confevas y que está personificado en estos momentos por, por Urquillo. Vale, ¿el de Morau? El de Morau es Podemos. Es Podemos. ¿El de Verde? Es el de El Y el de naranja. El de rojo. El de rojo. Es el Partido Socialista de Euskadi. Ah, ¿qué es de rojo? Es de rojo, no, sí. Que sí es de naranja. Sí, sí no y digo, no, bueno, el puede rojo. ser naranja Ciudadanos? No, no, no. No, no, no. no. Ciudadanos no, es vale, no, ciudadano. no está llamado a, esta, a, eso, a no es este sentido. banquete. No le llaman. ¿Y lo de eh, Urcu... Um, Urcutron Urcutrón. Ur Ur es eh, representado, ya te digo, es, es el poder, el poder fáctico que... ...materializa los intereses de la clase de la élite mm. económica vasca de Concevas ...y que está personificado en en cuanto bueno personificado Urcullu, que es el presidente de un, es el candidato de un partido político que es el PNV. ¿Entenderías que alguien te dijera que lo de Urcutrón puede ser una falta de respeto? ¿Que puede sonar feo? ¿Que puede no ser necesario? Bueno, esto es una, es una cinta satírica en la que nos reímos de todos y de nosotros mismos también. Y humor. es humor no le demos más importancia no le demos que, más vueltas es humor que el humor, que el humor. Que un humor que como siempre claro es un, es una, un elemento arriesgado eh, y que hay ah, gente sí, sí, sí. totalmente sí, hay gente sí. a la que le encanta y hay gente a la que le horroriza pero bueno sí. pues la verdad que me, me te diré una cosa yo que soy también muy de ese perfil de hacer a veces que habrá pasado bueno a ti no porque dices que no es graciosa pero yo esto lo, yo lo pongo en duda pero a mí me ha ocurrido muchas veces que cuando haces determinado humor mm. crees que eres gracioso y resulta que no y haces no haces nada gracioso puede pasar y esto es, que tú crees que y, es el y, riesgo que corres cuando vas en, en los límites cuando juegas a la intensidad es, y arriesgas sí. mucho eh, acertar es maravilloso sí. pero también eh, te eso es Bueno, yo sí soy partidario y eso lo he dicho siempre De que nada de lo que se haga pase desapercibido Que peor, que hubieras hecho un vídeo que no lo hubiera visto nadie Y mira, y luego también es toda cosa esta Que decía Oscar Well, pero adaptado, adaptado a las circunstancias El tripartito es demasiado importante como para que dejemos el humor de lado Vale, se lo pondré a, a Ucuyu que dice, a viene a ver lo que me dice A ver qué le dice Claro no creo que le haga gracia, pero bueno. Pero sabes qué? incluso. Ah, no más... crees que le haga gracia. No, claro. ¡O sí! ¡O sí! A ver, que no lo sé, no lo sé, no lo sé. Se lo pregunté al. Sí, pero fíjate sí. que la gente también, que es más crítica, bueno, y a nivel interno sobre todo, hay gente, muchísima gente nuestra, que no se ha sentido cómoda tampoco con, con, la, con la tira esta de humor. Sí. Pero a todo el mundo le ha sacado una sonrisa. Pues bueno. Pues eso que nos llevamos. Pues mira, eh, desde luego no seré yo quien critique nada, que haga ningún partido, excepto aquello que atente contra la dignidad humana, que los hay, mm, ¿no? Sí, ciertamente, eh, que creo los hay. Que los hay también, ¿no? Que hay personas que nos... Que, y, pero miren, yo sigo pensando que los partidos que atentan contra determinados valores, que nos ha costado mucho conseguir, hemos celebrado el día, el fin de semana del Orgullo. El Orgullo Estuve, ¿no? estuve en la manifestación. Por ejemplo. Sí. Eh... Joder, el año pasado estuve en Madrid en la carroza y aquello sé que fue, ¿Sí? qué, qué divertido fue. Qué pena este año no poder, pero así, fue... Bueno, de sí. hecho, eh, habéis propuesto crear un observatorio contra la, la LGTBI. Efectivamente, ¿no? esa es una de nuestras la las vuestras. medidas que están incluidas en nuestro programa de gobierno. sí. Es importante sí. recordar que, eh, aunque nosotros... ...entre comillas, podamos ser privilegiados en nuestro sí. día a día... ...pero hay mucha gente que sufre mucho, mucho por su... ...y, sí. y, y sobre todo, por, por esto, y, y, ¿no? hicimos un acto con Beatriz Jimeno... ...que es la directora de, de Igualdad... ...y con, con la Laranita que es una activista trans... ...que es concejala en Donosti Nuestra también... Uh -huh. y, y, ...y una de las cosas que, que hablábamos... ¿verdad? Que ...con lo difícil que es construir y, y, y, y adquirir derechos... ...qué fácil se echan abajo a veces... Es mucho más pues fácil destruir sí. que construir, con lo cual no podemos bajar la guardia nunca. Yo nunca. recuerdo, ahora que ha habido esta, esta estúpida guerra de banderas del orgullo, que quita sí. la bandera, quita sí, sí, la, la bandera. Absurda. Yo me acuerdo que hace muchos años la guerra de banderas era una cosa que pasaba en Asténagusia. Cuando el alcalde que entonces estaba Veniaque Azcuna mm. no sabían qué bandera poner y se podía había que quitar una la de sí, España la de Curriña sí. y, y era el día de la guerra de las banderas sí. se llamaba así quizá te acuerdes sí, sí, bien, sí. que luego desapareció afortunadamente porque decían sí. pero qué tontería sí. esto de las banderas este estamos en fiesta y queremos otra cosa mira sí. cuando lo he visto he dicho madre mía qué vez? antiguos qué antigüedad muy antiguo antiguos, antiguos. eso sí esto, ¿no? que es un anacronismo totalmente de verdad. totalmente verdad pues, lo que no sea, que lo de izquierda y de derecha es un anacronismo no no no el eje izquierda derecha explica Muchísimo todavía en política Ahora, lo que tú dices, eso de las banderas el, Eso sí que es no Libertad viejo. para que la gente reivindique Vive y deja no vivir sí, es eso es mi, mi lema ma, Mi lema favorito Han, eran, etapa que aman Es, qué bien, ¿verdad? Qué bien viviríamos se nota que eres eh, que tienes ese punto de espectáculo, ¿no? Que, porque, bueno, a ver, le he dicho que es artista, habrá gente, pero ¿por qué es artista? Sí. Tú cantas en, en sí. un coro, tu hermano es también... Mi hermano es eh, profesional, eh, es profesional, sí. de ello, ¿no? Espera, quiero decir bien sí. eh, el nombre, Borogon, Bogorodice. Bogorodice. Bogorodice es el... El coro tuyo en Durango. Eh, eso es. Eh, y ahí cantas habitualmente, ahora te un poco descuidado, seguro. Pues, sobre todo, cuando empecé a ir a Madrid, y además es por responsabilidad, ¿eh? claro. ensayamos dos días a la semana, dos horas, de manera intensa, y además nos gusta hacer las cosas bien y bonitas, claro. y eso exige trabajo. El escenario requiere... El escenario sí, sí, sí, requiere sí. mucha responsabilidad y mucha seriedad y mucha disciplina. Y entonces cuando tú no puedes participar del trabajo previo, porque claro, tú cuando llevas a un escenario y ofreces tu espectáculo, las horas de trabajo que van que, que sirven de base de espectáculo son muchísimas. Cuando tú no puedes participar de ese proceso de trabajo, que además es, forma parte también del proceso creativo, eh, lo que haces es molestar. Y por responsabilidad hay que saber decir, bueno, no voy a poder participar de esto, con lo cual no puedo participar del resultado final. Y estos últimos tres años, bueno, dos yo creo, dos años sobre todo, he estado un poquito más, más de lado, participando en los festejos y estas cosas así, pero no en la cosa del trabajar serio. Pero es lo, lo último, lo último de mis aficiones que dejo por responsabilidades profesionales y es lo primero que recupero cuando puedo. Sí. ¿Tú te sientes más cómoda en el escenario del coro o en el escenario de un mitin? Es muy distinto, pero yo creo que el, el, en el escenario del. Bueno, si, vamos, si hablamos de gozo, el... cantando. Claro, bueno, son gozos diferentes. Son, go ¿no? son gozos Hombre. diferentes. Bien, está muy bien Yo creo que es una cosa. De hecho, a ver, yo vengo de, de la universidad, yo tenía claro. mi trabajo. Pero es una cuestión de responsabilidad la que me dice, están pasando cosas graves, eh, las cosas no van como debieran, yo tengo que aportar mi parte... Eh, es responsabilidad, pues lo que decíamos antes, si tú no haces la política, te la, dan, la harán otros por ti. Y después de la crisis del 2008, en la que yo, yo sentí miedo de nuestra civilización y de, de, del, del futuro de, de mis hijos y de, de mis seres queridos, y dije, pues tengo que hacer algo, tengo que aportar algo. Así que lo que es este escenario responde más a, a la llamada de la responsabilidad, que es muy importante para mí también. ¿eh? Claro, claro, claro. Y el otro responde más a la llamada del... Del hedonismo Fíjate que tienes en común con Magdalena Iriarte Que ella también un día es a mm, la televisión ¿sí? Para embarcarse en. Yo recuerdo cuando la entrevisté en aquel momento Yo le decía Pero porque son decisiones eh, ¿Sí? Difíciles de tomar ¿no? eh, Te dirían a ti quién te engañó ¿Quién... <risa> Porque estoy convencido De que pasan por la mente muchas cosas La política no es una profesión más mi, no, no es una no profesión, es una profesión, profesión más. más Y sabes que, mira, lo que, pero tengo que reconocer que tampoco hay muchísima reflexión en el paso Porque yo creo, tengo la sensación de que si reflexionas demasiado, te echas atrás Puede ser Entonces, hay, son este tipo de decisiones que no puedes tomarla con plena con, conciencia de lo que estás haciendo Porque si no es difícil aceptar lo que, lo que lleva consigo Pero no estoy arrepentida para nada No Para nada no, estoy estoy muy contenta de aquello de aquella decisión Aunque fuera un poquito no del todo consciente Pero estoy contenta Bueno, mira, eh, la vida seguramente es eso, ¿no? También, ¿no? Hay de Decisiones que te van llevando y trayendo sí. Y hay estos a los que uno siempre puede volver Efectivamente, sí Y además, mira, otra cosa que dice un amigo mío Que además es el director del coro, bogorovich ah. Dice, bueno, es una frase que no se lo ha dicho solo a él Pero a él la dice mucho Miren, es mucho mejor arrepentirte de algo que hayas hecho Que no arrepentirte de lo que no llegaste a hacer Así que... Pues otra, otra buena frase, ¿no? Otra buena frase. Sí, pero la de. La primera me gusta mucho, ¿eh? la de mm. lo que tú no hagas sí, lo van a hacer sí, los lo demás hacer, si, tú no, sí. si tú no lo haces, ¿no? Eh, ¿Cómo has visto tú todo lo que la polémica que ha generado el tema del GAL, que de nuevo ha vuelto otra vez a, a la primera escena. Política por algo que no esperábamos, desde luego, por lo menos yo no lo esperaba en no. este momento, ¿no? Y se ha convertido también en un tema en el que de nuevo se ha utilizado electoralmente por parte de varios de varios líderes. Pues sí, es una pena que, que nadie, que, que en política no se establezcan esas líneas rojas de decir, mira, hay cosas con las que no se puede uno, de las que no se puede uno aprovechar por mucho que le den votos. Y yo creo que esta es una de ellas, pero bueno, yo creo que se ha desactivado un poquito también esa... Esa bomba que nos pusieron, que era una bomba yo creo que iba dirigida... Tenía dos, dos víctimas. Una era la, la comisión en el Congreso para la Reconstrucción uh -huh. y trataba de, de, de, de echar por tierra ese trabajo, esa la ponencia de esa comisión. Y la otra víctima era esta campaña electoral. Era decir, bueno, pues parece que Unidas Podemos no está por la labor, pues debe ser que no... Decir, bueno, pues... Fue Pablo Iglesias el que en sede parlamentaria dijo que Felipe González tenía las manos manchadas de cal, viva. Es decir, que yo creo que nuestra trayectoria en ese sentido ha sido absolutamente lineal, clara, transparente y que también en este caso, lo que decíamos antes, la verdad, la justicia y la reparación como garantía de no repetición, por supuesto, es, es un valor intrínseco a nosotros que, y que en ningún caso se podía plantear la posibilidad de votar en contra de la creación de una comisión que fuera a investigar estas cuestiones. Eh, afecta mucho lo que le ocurre o lo que declara o lo que hace o lo que le sucede a un líder de un partido. Por ejemplo, en el caso de Pablo Iglesias, ¿no? Eh, no hay bien que tengamos algún titular. Mm. Eh, eh, lo último, lo de Villarejo, que me ha parecido bastante siniestro no, sí. no, no lo tengo muy claro, la verdad, uh -huh. pero ahí está la investigación, ¿no? uh -huh. Y luego es verdad que él mismo incluso muchas veces, ahora un poco menos, uh -huh. yo creo que está más tranquilo, uh -huh. ¿no? Pero es verdad que muchas veces él mismo ha sido objeto de, de, de, de, bueno, de, de, de declaraciones o de situaciones que cuando hacemos aquí debates si y viene alguien de uh -huh. Podemos, a veces mmm, se las ve y se las desea, ¿no?, para, para, uh -huh. para intentar aplacar fuegos que yo entiendo que los enciende alguien que uh -huh. luego... Es verdad, no vine aquí a decir lo ya. que ha habido y lo que no ha venido. Venís ya. vosotras, ¿no? Sí. En, en este momento, eh, fíjate, a veces tengo la sensación de que determinadas cuestiones intentan desviar eh, lo importante que ahora es una campaña electoral en Euskadi, ¿no? Estamos en esto. Claro. Estamos eh... en esto. Pero inevitablemente te preguntarán, ¿no? Claro. Y usted con Pablo Iglesias, ¿qué tal? ¿Y qué le parece? Y que esto y lo otro, y lo más allá, y lo de aquí mm. Y la casa, y el chalé, y los niños, y la vigilancia, y la Guardia Civil en su casa para vigilarle. ¿Y todo, todo esto así te afecta? Eh, claro que afecta. Claro que afecta, sobre todo porque, porque siempre hay, hay gente, siempre hay personas que, en lugar de hablar de lo que importa y de lo que es importante, está deseando que, que, que tienen como principal objetivo político... Destruir una, una opción de gobierno que representa a Pablo Iglesias en el, en el Estado Entonces como el objetivo es destruir esa vía Esa vía de transformación política y social eh, El objetivo es Pablo Iglesias y, y hay que derribarlo sea como sea Y entonces ese sea como sea no, no se expresa a través de, de cuestiones políticas Sino todo vale, todo vale incluso la mentira Incluso mentira, y a veces, o, o verdades sacadas de contexto, que resultan ser mentiras. Con lo cual, pues, y, y esa, pero bueno, esa es eh, una de las de las cosas que nos pasan y que tenemos que bregar con ellas. Que, bueno, ladran, luego caigamos. Eh, ¿Cuál es la relación que tiene eh, el Carrequín Podemos con la tercera edad, con la gente mayor? Porque, claro, puede haber quien piense que surge de un fenómeno más joven por por lo que por todo cuando lo que ocurre pero es verdad que ahora mismo eh, la gente mayor ha estado y está ¿no? en un momento muy complicado sí. por muchos aspectos sí. ¿no? eh, seguro que es consciente y has visto y seguro que has estado en la manifestación de los lunes, concentración sí. de los lunes de los pensionistas, sí, sí. esta pandemia ha arrasado con... con... En ese sentido. Y luego, evidentemente, hay un futuro bastante incierto para mucha gente que sigue sin tener una pensión digna, una, una, una calidad de vida digna y una situación a la que ya simplemente por llegar a una edad tendrían que tener derecho, ¿no? Claro, por una parte yo creo que la, la gente que es ahora mayor, la gente que es ahora pensionista, nosotros siempre hemos rendido homenaje a estas personas que son quienes han luchado por los derechos que ahora disfrutamos. Uh -huh. No podemos olvidar de dónde venimos, claro. en los últimos, si vamos a los últimos 50 años de, de nuestra historia, si no fuera por la lucha de toda esta gente que ahora es pensionista, pues no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Por lo tanto, lo primero. ...que como formación política siempre hemos mantenido ese reconocimiento. Y luego, en segundo lugar, realmente es que nosotros apostamos por poner la vida en el centro. Y la vida en el centro quiere decir que es una de las cuestiones que esta pandemia nos ha revelado con toda su crudeza... ...y es que las cosas importantes, la, la, la, lo que es importante es la vida. Y para sostener la vida hay que cuidarse los unos a los otros. Y, y, y para poder cuidarse hay que establecer un sistema... Un sistema de cuidados que garantice que todo el mundo tiene derecho a ese cuidado y a no estar solo por obligación, entre otras cosas. Por lo cual Ese, ese es un, un principio político que nos, que nos impregna absolutamente, eh, que afecta eh, a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad. Que... A veces nos acordamos de los niños también y, por supuesto, de las personas mayores que están en esa situación de vulnerabilidad por esa etapa de la vida que están transitando. Con lo cual yo creo que con, en torno a la idea de la dignificación de los cuidados, de la publicación del sistema de cuidados, de la generación de un plan de cuidados en el que la administración esté de guía y de árbitro, es... Es imprescindible y, y es la manera de dar respuesta también a las necesidades de la gente mayor. Has hablado un par de veces, hemos hablado de la palabra pobre, de la pobreza. Sí. Hay gente pobre, aunque nos parezca que esto, sí. que esto es algo que no va con nuestro mundo, ¿no? mm. en el mundo, en el primer mundo en el que estamos, no. pero hay gente y cada vez hay más gente pobre y hay mucha gente que tiene que pedir para comer. Sí. Lo ha tenido que hacer ahora en esta pandemia gente que, bueno, en las colas de bancos de alimentos, el ingreso mínimo vital, bueno, muchas personas que eh, no tenemos que irnos muy lejos para, para ver situaciones terribles. ¿no? Sí. Y seguramente, eh, miren más cerca de lo que pensamos, hay gente que Seguro. quizá por pudor no puede, pueda no contarlo, pero que lo está pasando mal, ¿no? Seguro. ¿Dónde está la política para estas personas? Pues claro, claro que sí, incluso, y, y hablas de personas pobres y, y, y incluso personas trabajadoras uh -huh. pobres, gente sí, que sí. está trabajando y es pobre. Mira, yo el, hace poco recordábamos un, un episodio de mi vida, eh, antes de entrar en política, eh, pero bueno, que creamos una, una asociación entre unas madres y padres de la escuela pública que se llamaba Frijale. Yo me encargué de, de registrar los estatutos de la... Frijale. ¿Y para qué era? ¿Para qué era? Te, voy, ¿Te puedo contar cuál fue el, el elemento que nos hizo el origen, de, el la, origen sí. de la cuestión? Yo porque porque tiene que ver con esto que uh -huh. me estabas comentando. Pues eh, era un día tuvimos conocimiento, supimos, tuvimos, tomamos conciencia de que había, por ejemplo, una mujer eh, que trabajaba en la escuela, en el comedor, eh, una trabajadora del comedor de la escuela, que, que no tenía, que tenía tres hijos en la escuela. ...y aquella noche, por ejemplo, eso fue porque habló con una compañera... ...no tenía que dar comida para dar a sus hijos. Y mientras ella, como trabajadora del hantoki, ...echaba a la basura todos los días comidas y comidas y comidas. Entonces ahí se, se dio la situación, esa paradoja de kilos de comida a la basura... ...una trabajadora echando comida a la basura sabiendo que sus hijos no tenían para cenar esa noche. Claro. Eso es terrible y eso pasa, pasa lo que tú decías, pasa mucho más cerca de lo que nosotros creemos. ¿Y, y qué pasaba en esas circunstancias? Pues que si esa mujer cogía parte de esa comida y se la llevaba a su casa... ...le echaban el trabajo porque estaba prohibido. Entonces ahí dices, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué? En, no sé, qué, qué, estamos confundidos. Esto no esto puede ser así, es absurdo. Entonces, eh, bueno, pues tomamos conciencia Bueno, claro, eso es un ejemplito muy peque bueno, muy pequeñito Es muy grave, bueno, pero es un, un para ejemplo Para ella tenía que ser para ella cada es que noche tiene, tirar lo que Efectivamente, es, y, y los demás que convivíamos con ella y, y, y nuestros hijos jugaban con sus hijos Pues pues se te, gracias, esto, esto es injusto y es insoportable Y no podemos admitirlo Como sociedad no podemos admitir que esto esté pasando Por lo tanto, aunque sea solamente enfrentado a esta cuestión pero vamos a hacer algo. y Entonces creamos esta asociación con el propósito de entrevistarnos con las distintas instituciones, hablamos con la alcaldesa, hablamos con Cáritas, para que también prestaran sus... pues tenían sus camiones frigoríficos y tal, hablamos con la Escuela de Estolería de Lejona, porque ellos tenían prácticas, buenas prácticas al respecto, hablamos con el Ararteco, para que concienciara a las instituciones para que se legislara eh, de manera que esta situación pudiera revertirse. Es decir, fuimos... ...dando pasitos para que esa situación de injusticia absurda y terrible pudiera revertirse. Entonces, ¿y, ¿y por qué lo he contado? Pues al hilo de esto que decías... ...sí, muy cerquita, mucho más cerca de lo que nos creemos, hay gente que lo está pasando muy mal... ...incluso gente trabajadora. Y es algo que no, que no podemos, no debemos soportar. Claro, ¿cómo le pides el voto a alguien que no tiene para comer... ¿O qué expectativas le das? ¿O qué futuro claro. le das a alguien? Y luego claro. los niños, entre ellos mismos, ¿no? Claro, los niños, esa cosa de, de ocultar seguramente, ¿no? Que un niño que en su casa no tiene, quizá no lo cuentes. Que son situaciones... Eh, no, es muy complicado. Muy duras Es de, muy difícil. De vivir, ¿no? Asumir asumir la pobreza es muy difícil. El estigma de la pobreza es terrible. Eh, a ver, ¿cómo te digo esto? Cuando llevas mucho tiempo en una, en una profesión, Quizá la política sea un ejemplo importante de esto. Uh -huh. eh, a mí me da la sensación alguna vez, ¿no? Fíjate que incluso me he podido pasar a mí, en mi propia profesión, uh -huh. ¿no? De que cuando llevas muchos años en, en haciendo algo, yo entrevistaba a políticos que llevan muchísimos años en, en, en, en, en, en la política, y a veces yo pensaba, ¿no? Decía, igual con el paso de los años te deshumanizas un poco, ¿no? Uh -huh. Como que. Bueno, ya algunas cosas ya las has por superadas, ya has vivido muchas cosas, ya has visto, das importancia a, a cosas que a, a otras ya le, le das menos importancia, ¿no? Sí. Y yo me resistía mucho a eso, porque yo, una cosa que me parece terrible es deshumanizarte cuando realmente creo que tenemos que ir justo al contrario, sí, ¿no? Sí. Y quiero seguir siendo la que canta, la que tal, la que cual. Eso es. ¿Y crees que eso va a ser posible? Yo creo que sí. Mira, hay una, una amiga feminista que, que me decía yo entro aquí con la piel muy fina y quiero salir y me emociono. Al pensarlo. Bueno, tranquila. Uy, Jesús. Es que esta mujer me, me causa mucha emoción. A ver, cuéntame. Es una, una mujer Cuéntamelo. maravillosa. Y de yo entro aquí con la piel muy fina y quiero salir con la piel igual de fina. Me parece. ¿Y quieres puedes decirme quién? Dominique Sayar. ¿Y por qué Eso. te emociona esto? Pues porque ella es emocionante, porque es una persona maravillosa no. y porque me parece que es. O sea, es, es me una llegó frase, en ese momento me me sí. llevó, Y es una frase muy sencilla Pero que encierra, tiene tanto contenido Tiene, tiene tanto valor Yo, es, es, es, Ejemplifica lo que tú dices Entramos con la piel fina a los sitios Y, y nos vamos eh, acorazando No, no quiero acorazarme Quiero seguir siendo igual, igual de fina Igual de, de, de vulnerable Que tu piel sea sí. que, le llegue, que perciba todo lo Así que alrededor es. ocurra ¿no? Eh, pues, me encanta me encanta que pienses así me has emocionado, es culpa sí. tuya yo sé. bueno, oye, te voy a decir una cosa que eso es algo que aquí pasa de vez en cuando sí. y que creo que la gente lo, lo agradece mucho sí. porque le recordamos a los que nos están viendo que somos sí. igual que ellos sí, sí. hay una diferencia entre que a lo mejor... Pero somos igual. Si es que al final, hija, si esto nos hace ser. Y ahora que hemos vivido todo esto, ¿qué diferencia hay entre unos y otros metidos en nuestra casa? Por Estábamos esos. todos en casa. Efectivamente. Cada uno sabe lo que Todos tenía con nuestros pelos la Todos con la misma. Eh, con la mente todos. puesta en ¿y ahora qué? Ese. Y sin saber lo que iba a pasar al día siguiente, sí. en muchísimos casos. ¿no? Uh -huh. Te decía que te leía hace poco, uh -huh. no, no recuerdo dónde, eh, la importancia que le dabas al silencio. Sí. ¿No? Sí. Eh, es y pensé, ¿es verdad? Mm. Justamente que es algo que ahora mismo no tenemos casi ninguna parte de nuestro, de nuestro mm. día a día No hay silencio en la calle, no hay silencio... Bueno, lo ha habido, pero no era silencio, era otra cosa No, efectivamente, era otra cosa, era ¿no? otra cosa sí. Pero el silencio es un valor completamente desvirtuado ¿Quién se mm. calla hoy en día? Si <risa> sí, todo el mundo grita no, y, y, todo y, el y mundo... a la vez y, y, Bueno, todo el mundo grita y todo el mundo parece que si no tienes música puesta Mientras estás haciendo otra cosa, eres, eres cutre y yo, es una cosa de, que yo creo, que además eso lo, lo dije en relación con la música también, eh, yo cuando escucho música la escucho de forma activa, necesito, no no es que lo necesite, es que no, no soy consciente, pero simplemente que la vivo así eh, y entonces, pero ocupa parte de mi, de mi mente, entonces si estoy haciendo otra cosa y además tengo que estar escuchando activamente la música me genera ahí una tensión te que me no pongo nerviosa no pues y me no apetece me nada entonces pues pues cuando escucho música escucho música y cuando no cuando hago otra cosa no hay música demasiado importante la música y el trabajo como para mezclarlas Mira, yo sí escucho música cuando Muchi pero cosas. si la rara soy yo. No, no, no Sé no, que la rara se yo, no, no. A ver, ¿eh? rara, lo, lo, raro, bueno. lo raro no es lo que... Lo raro es el no entender que hay, que somos diferentes. Sí. Eh, Estaría sí, bueno, sí. ¿no? Pero sí te voy a dar la razón en una cosa, que muchas veces digo, ay, esta canción la quiero escuchar tranquilo mm. y dejo de, y, de, y paro de lo que estoy haciendo. De porque quiero dedicarme a esa canción en ese mm. momento, a ese trocito en ese, es. en ese momento. Eso es verdad, sí. mm -hmm. eh, Y otra cosa que has dicho que me ha parecido también... Eh, porque yo te habré emocionado Pero tú me has hecho pensar en un par de cosas que has dicho también ¿eh? Mm. Eh, Cuando escuchamos mm. A los demás sí. Podemos llegar a darnos cuenta De que no siempre tenemos razón En lo que, en lo que pensamos y en lo que decimos ¿no? mm. Es verdad que escuchamos poco seguramente sí. Y es verdad que esa razón absoluta No existe seguramente En ninguno de nosotros Pero claro, en política escuchar al otro Generalmente es para llevar a la contraria Para discutir o para decir que no Da igual lo que diga, el caso es decir sí. que no. Sí, y entonces yo cojo ahora y digo, pues es que eso es, fíjate, yo creo que es una, una manera muy masculina de, de, de concebir. Ya estamos con lo ya lo siento, lo siento, lo siento. Con algunas masculinidades. Bueno, vamos, a, vamos a dejar Eso Con algunas masculinidades. Y con el patrón clásico de la masculinidad. Eh, vale, vale. Así sí, mejor lo hice sí, mejor. Sí, sí, sí, Bien. sí. sí, sí, sí. Eh, yo creo que es eso, porque me parece como que si tú estás haciendo política, tienes que tener una ultra seguridad en absolutamente todo. La primera idea, que te ha venido a la cabeza tiene que ser la idea genial e infalible y no, claro. entonces yo creo que, que no, que, que tenemos que tener la humildad y la conciencia real, realista de admitir que no, que efectivamente nos podemos equivocar, pero es un valor es, es el, el ser consciente de que nos podemos equivocar y de que nos pueden convencer de que estamos equivocados, yo creo que generalmente está muy poco vinculado a esa manera clásica de hacer política que está tan vinculada a la masculinidad clásica. ¿Has escuchado decir muchas mentiras en esta campaña? ¿Hay gente que dice cosas que no son verdad? Eh, pues, mmm, pues, por ejemplo, mmm, el Lindacari dijo el otro día que el PNU era un partido de izquierdas. No sé si es mentira. Desde luego, verdad no es. Mm -hmm. Yo lo apunto todo. que Todo claro, todo. Claro, claro. Mm. Pues es, eso sí me ha llamado muchísimo la atención. Es una afirmación que me ha dejado muy sorprendida. Y se prometen cosas que eh, no se van a cumplir. Ahora que es muy importante, creo yo, siempre lo ha sido, es verdad, pero ahora creo que hay que hilar muy fino cuando a la gente le cuentas cosas de su futuro. Porque la gente está ahora, hay mucha inquietud, mucha intranquilidad, eh, mucha sensación de no saber ¿no? Eh, qué va a pasar. De hecho, sí. haríamos un plan para dentro de 15 días y a lo mejor no podríamos hacerlo porque estamos en una pandemia, en un momento muy delicado. ¿no? Sí. Y eso es una sensación, para, para mí por lo menos, muy nueva, no, sí. no poder prever determinadas cosas. Eh, se están prometiendo cosas que no se van a poder cumplir. ¿Se está teniendo la sensibilidad suficiente en esta campaña? para ser consciente de que la gente lo está pasando, y lo ha pasado, y lo va a pasar muy mal? Yo creo que el, el, lo que es importante es casar la, el discurso con, con la acción, que muchas veces no van de la mano. Entonces yo creo que a nivel discursivo eh, sí, sí que puede existir esta empatía, digamos. Lo importante es que, esa, que es, se, se traslade también al ámbito de la acción. Y aquí yo creo que hay también saber leer entre líneas. Y, y, por ejemplo, cuando nos, se nos está diciendo eh, vamos a salir todos juntos adelante, vamos a luchar por el trabajo y por los trabajadores de los vascos y de las vascas y por el futuro, en, en términos maravillosos, discursivos, pero luego acto seguido te están diciendo funcionarios, cuidado, que sois unos privilegiados, igual vais a tener que hacer sacrificios. Yo creo que eso es... Si, o sea, no hay que ser tampoco muy perspicaz para leer un poquito entre líneas y... ...comprender qué es lo que significa eso. Que no significa otra cosa que reducción de, de salarios públicos... ...reducción de plantillas públicas, reducción de gasto público, etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, a nivel discursivo y en términos generales... ...sí existe esa empatía y esa intención que parece que casa con el deseo de todo el mundo... ...pero cuando eso se traslada a la acción y, y, y sin llegar a, a decir mentiras... Pero con mensajes lanzados entre líneas, tenemos que saber ver qué es lo que, qué es lo que, cómo se llevan a la acción esas propuestas. ¿Cuál sería tu primera decisión como Lenda, cari? Mi primera decisión, bueno, hemos, nosotros hemos creado, digamos, hemos hecho un plan de, de choque. Vale, yo creo que no hay, es una sola decisión, hay varias decisiones mm -hmm. que van unidas entre sí. Estas, por ejemplo, las eso es. Ser, ¿no? eso es. Que, Ese plan de choque que va. Que hemos hablado de, de todo, casi toda, de sanidad, sí. educación, el empleo, eso. Servicios, la públicos, vivienda, todo eso. servicios públicos bien dotados. Es decir, un gasto público suficiente. Sistema fiscal más progresivo y mm. más justo. Y. Eh, digamos sería el eje morado de los cuidados, el eje rojo de la economía y del trabajo y el, el eje verde. Y tenemos que apostar por una transición ecológica a otro sistema de producción y consumo que es también lo que nos está demandando la, la ONU. Y entonces tenemos, serían digamos, esos tres ejes que están absolutamente relacionados entre sí, que nos llevan a un, a un horizonte. Hacia el progreso. Hacia el dice progreso. Aquí. ¿Qué Eso hay en el progreso? ¿Lo conoces? ¿Sabes lo que es el. Cuando lleguemos al progreso, ¿qué vamos a encontrarnos? A ver, para mí el progreso es vivir bien, vivir bien todos en general. Es decir, que no es el, el, la igualdad material que se dice libertad, igualdad, fraternidad. El lema de la revolución francesa llevado a, pues a, a ver, lo material. Libertad, tenemos relativa ahora mismo. Por eso. Igualdad, poquita. Y fraternidad, pues depende. Escasita. <risa> depende con quién, ¿no? El progreso para mí es eso. Esos tres lemas, y desde la perspectiva, además, o con la inclusión de la perspectiva material. Porque uno no es libre si no tiene que comer. Eh, uno no es igual si, si, si no, no tiene tampoco la, la posibilidad de que se reconozca su diversidad y, y bueno, y la fraternidad ya es otra cuestión ¿no? distinta Sí, sí, necesaria. <risa> necesaria, necesaria Necesaria, necesaria para ver que la igualdad y la libertad se construyen ...atendiendo a la diversidad... ...y a las necesidades materiales dis distintas de cada uno. Ya sé que es muy antiguo es decir... ...ven de la cámara y pide el voto, muy antiguo... ...pero tienes aquí tu cámara y tienes tu gente... ...a la que te están noche te está viendo... ...y mm. a la que te puedes dirigir para decirles... ...aquello que te gustaría decirles uno a uno, una a una... Mm. ...es, tuvieras oportunidad... ...ahora que los mítines son tan raros también, ¿no? Sí. Que, menos gente, más distancia, la mascarilla todo esto... ...que nos hace, bueno, es lo que hay. ¿Qué les dirías si pudieras eh, mirar a los ojos... A ti que por lo que no te gusta mirar a los ojos sí. cuando hablas eh, Mirar a los ojos a, a, a quienes... ¿Crees tú que, bueno, y a quienes no también? Porque hay que dirigirse a todo el mundo, sí, ¿no? Sí, ¿No? Sí. Se sabe, no? Porque, oye, la gente sí también claro. está convencida de que puede estar equivocada y se si le puede convencer de que está equivocada, pues también hay pues, que hablar a esa por gente. Por supuesto. ¿verdad? ¿Qué les dirías? Mm. Pues yo diría, y se le iba a la cámara, ¿no? Me he dicho, sí, sí. Pues sí. Yo, yo diría que, bueno, que Euskadi es tradicionalmente una sociedad mayoritariamente de izquierdas, que la izquierda es en sí misma, tiene un valor político, un contenido político cierto que tiene que ver con la justicia social y con el reparto equitativo de la riqueza y que siendo Euskadi una mayoría social de izquierdas, sin embargo, siempre ha sido gobernada por un partido de derechas y que la pandemia nos ha dejado un escenario en el que tenemos que ser conscientes más que nunca de que lo que nos jugamos en estas elecciones eh, va a determinar el futuro de las próximas generaciones de vascos y de vascas. Por lo tanto, nunca más un país, una sociedad de izquierdas con un gobierno de derechas. Y que para ello, que voten el Carriquín Podemos, que es la garantía de que, la confluencia de izquierdas en Euskadi será posible. Vinny Corazategui, que nos ha visitado esta noche. Seguro que te lo han dicho, fíjate, y, igual me voy a arriesgar, eh. A ver. Pero seguro que te lo han dicho, que la foto no te hace justicia. Ah, jo, pues yo me veo bien. Estás bien, pero mejor pero, pero así, sí. aquí me, me puede parecer que tienes como un par de años más que lo que, que, lo que te pues veo aquí. A, a sí. mira, pues mírate, mírate bien, a ver, mírate bien. A ver, a ver, a, mírate a ver. Mírate bien. Bueno, pues... Estás bien, ¿eh? Te ¿vale? me gusta mucho la foto. Es una foto... No musical, eres el fedora. primero que me lo dice. ¿Verdad? Así que me, que me lo Pero voy a así creer. natural. Me lo voy a te veo como... Tienes otra... otra Sí. Ahí puede parecer como... Mm... Si yo no te conociera de nada, mm. eh, mi imagen tuya ahora sí. sería una... Y quizás ver la foto pudiera ser otra como más tú. seria... ¿Ah, sí? Puede ser, sí. Bueno, pues sabes que, que me alegro, porque sí. lo que me dices es bonito. Totalmente. Si sí, es que la, la verdad está en lo que uno ve, no en lo que... En, claro. a mí me dice, ay, en la, en la tele, más delgado, más gordo, más alto... Te mm. lo dicen de todo, no, te dirán claro, de todo. Claro. Te van a decir no, de todo, no, estás no, no, segura, no, no, todo. todos los días. Mira, como tú lo has dicho, y jaladran, luego... <risa> cabalgamos. No, mm. cabalgamos. En cualquier caso, eh, es una foto... Y la vida son muchas, muchas fotos y muchas imágenes mm, las que Dios. nos quedan por vivir. Espero que tu primera visita que haya sido bonita, haya estado, ¿Hay estado muy a gusto. gusto ¿Sí? sí. Pues encantada gusto. De que sea así. Mm. ¿Te iría a cantar un día? Buah, encantada, claro que sí. bogorodiche que es Ave María en Eslavo. Ave María en Eslavo. ¿Y por qué? Pues porque tenía, tenemos una, una obra fetiche que es el Ave María de Rasmaninov. Ah, y os habéis inspirado en esa... Eso, entonces Bogoroich es el nombre completo, pero luego entre amigos nos llamamos Bogoro. Vale. Así que cuando Bogoro cante, estás invitado. Pues me encantará verte... Sí, estoy segura que te va a gustar. Seguro que sí, sí. seguro que sí, seguro que sí. Mm. Yo, y bueno, ya, mira, seguro que has visto lo de Soscultura que hemos estado poniendo estos días, mm. con la concentración de todos los artistas. Que hay que recuperar ese sector también, ¿eh? que ahora están pasando lo fatal. Bueno, sí, muchos... mi hermano es profesional de la música, ya te digo que... Pues es complicado. No es, muy no, complicado, no es fácil. Hicimos no es fácil. una charla también con gente del, del mundo de la música más rock y... y, y no, está, está muy complicado. Que la música es alimento para el alma, Total. que la cultura la necesitamos aunque no nos demos cuenta. Y la estamos consumiendo todo el rato, aunque no seamos conscientes. no mm. Hay que prestar atención a esos sectores también, ¿eh? que hay... Bueno... Un momento complicado y un verano difícil también el que sí, nos viene sí. para muchos sectores. Bueno, verano en el que nos seguro que nos volvemos a encontrar. Eh, te deseo muchísima suerte, de verdad. Espero que consigas todos los objetivos y sobre todo que cuando llegues al progreso me llames. ¿Tú? Oye, que estoy en el progreso. Eso es. Y a ver, para yo que quiero, te quiero ir a todas partes del mundo. Muy bien. Encantado de conocerte y de, y de tenerte esta noche. Miren. Es por casco, suerte, yo. suerte. Ay, es por Vamos a la publicidad y a la vuelta seguimos con más cositas en la, en la capital hasta ahora.